¿Sabías que atraemos lo que pensamos? El cuerpo humano funciona como un imán o un campo eléctrico magnético. Atraemos y repelemos de acuerdo lo que pensamos. Lain García Calvo, autor de best en su publicación La voz de tu alma expresa Todo el universo es energía y la energía es magnética. Si elevas tu vibración atraerás hacia tu vida todo un sinfín de cosas maravillosas y extraordinarias. Volverás a sentirte entusiasmado, ilusionado, energético, como cuando eras un niño. El pensamiento positivo emite una vibración muy elevada, mientras que el pensamiento negativo emite una vibración muy baja. Para cerrar este importante y poco difundido tema, puedo sugerir la importancia con la que alimentamos nuestra mente y nuestra alma. Si consumimos, por ejemplo, televisión chatarra, no pretendamos vibrar de una manera alta. Algunos ejemplos que consumimos y nos bajan la vibración. El consumo de la droga y el alcohol, las malas noticias permanentes, las discusiones, la violencia y la agresión, la culpa, la tristeza, la humillación la mentira, la frustración, el sedentarismo, criticar o hablar mal de otras personas, hacer tareas que sabemos que no están bien o que van en contra de nuestra voluntad, alimentos que tienen restos de abonos químicos. ¿Qué ejemplos te puedo dar de los que consumimos y nos elevan la vibración? Por ejemplo, el deporte, el baile, la oración, la meditación, yoga la risa, compartir con amigos, alimentarse con frutas y verduras crudas, escuchar música, el amor, la tranquilidad, el juego recreativo, el arte, la pintura, manualidades, ayudar a los demás, el contacto con la naturaleza. Bueno, espero que puedas poner en práctica algunas de estas recomendaciones. Estos textos fueron extraídos de mi publicación, Cómo Transforme mi vida. Si te interesa seguir escuchando historias, relatos o consejos, eh, podés suscribirte y dejarme los comentarios acá abajo. Bueno, nos vemos. Hasta pronto. Chau, chau.